Este es un video off topic con respecto a la temática de este canal. Pido disculpas a los espectadores habituales y en especial a los 1,386 suscriptores del canal. Voy a mostrar los ingresos reales de cuánto gana un canal pequeño y voy a hacer algunos cálculos sencillos sobre el CPM y el RPM. Este canal empezó a monetizar el día 11 de febrero. Y en los tres meses y algunos días que lleva monetizando, los ingresos estimados son de $30.62. Para los cálculos voy a filtrar solamente el mes de abril, que tiene los datos completos. En el mes de abril acumulé 17,000 visitas con 873.4 horas de reproducción, lo que me da un total de 8.74 dólares de ingresos estimados. En esta pestaña dan más detalles de cómo se calcula este valor, o de dónde salen estos 8.74 dólares. Hay dos parámetros que da YouTube, el CPM y el RPM el CPM es lo que pagan los anunciantes por cada mil impresiones de su publicidad. Este valor de CPM varía y depende de la temática del canal, de la época del año, del país desde donde se reproducen los videos, etcétera, etcétera. Y varía tanto que aquí en mi caso cada día da un valor diferente de CPM. El RPM por su parte es el valor que YouTube me pagaría por cada mil visitas. Y la gráfica sigue más o menos la misma forma que la del CPM. El RPM es menor al CPM, pues no todos los que ven los videos van a ver la publicidad. Normalmente le damos a omitir anuncios. Y en los anuncios, si no han pasado 30 segundos de publicidad, entonces no cuenta. En el RPM también se incluyen las ganancias de YouTube Premium, membresías superchats y supercalcomanías que son otras formas de obtener ganancias en la plataforma en mi caso tengo 35 centavos de dólar correspondiente a las visitas por youtube premium el cálculo aproximado es el siguiente por cada mil visitas me pagarían 0.52 centavos de dólar que es el valor del rpm entonces si tengo 17,000 visitas en abril, me daría 0.52 multiplicado por 17, que da 8.84 dólares. Que es más o menos el valor de ingresos estimados que aparecen aquí. 8.74 dólares. Así que YouTube me debe 10 centavos de dólar. O YouTube me quitó 10 centavos de dólar. Para que me paguen este dinero, debo acumular un mínimo de 100 dólares y cumplir una serie de requisitos que aún no tengo muy claros. Hay que confirmar alguna dirección real, dar un número de cuenta bancaria o algún método de pago y llenar otros documentos. A este ritmo completaría los 100 dólares a final de año. Así que sería una prima de Navidad o mi regalo del mes de Reyes.